Hola, buenos días para todos. Vamos a esperar que se conecten más pacientes para iniciar la clase de hoy. Vamos a esperar un momentico que se empiecen a conectar. Bueno, buenos días a todos. Eh, mi nombre es Natalia Pino, yo soy fisioterapeuta especialista en rehabilitación cardíaca y pulmonar y hago parte del grupo de rehabilitación pulmonar de la Fundación Neumológica Colombiana. El día de hoy vamos a tener una clase que es una clase de CORE, entonces es importante tener algunas recomendaciones antes de iniciar esta clase. Eh, hasta ahora, pues, que ya hayan desayunado por lo menos dos horas antes que hayan consumido algún alimento. Eh, recuerden si utilizan los inhaladores, si deben tomarse algún medicamento que ya se lo hayan eh, tomado. Si tienen algún síntoma que no les permita hacer ejercicio, ¿cómo qué? Como aumento del ahogo, aumento de la fatiga, que tengan fiebre... Eh, dolor en el pecho opresivo, que hayan tenido vómito, diarrea, malestar general, preferiblemente no realizar esta clase, si durante la sesión tienen alguno de estos síntomas, ahí están pendientes de ustedes para eh, poderles dar alguna sugerencia, importante que nos cuenten si tienen alguno de estos síntomas, ya que pues habría que hacer algunas modificaciones frente al ejercicio muy bien Carmenza, bienvenida los que se van conectando, por favor, vayan saludando, contando de dónde se conectan, si pertenecen al grupo de rehabilitación pulmonar, de qué país son. Bueno, vamos a seguir con las recomendaciones. Entonces también es importante los que utilizan oxígeno colocarse en el soporte de oxígeno prescrito por el médico o el que utilizan para realizar algún tipo de ejercicio. Eh, para esta sesión vamos a utilizar entonces una colchoneta o pueden colocar una cobijita en el piso para que podamos hacer ahí los ejercicios y los que le lo requieran una silla. Vamos a hacer algunos ejercicios, los podemos hacer eh, también desde la silla, ¿listo? Entonces eh, vayan por favor eh, alistando lo que necesitamos también, que tengan su botellita con agua para hacer los descansos, la sesión. Vamos a tener algunos descansos, sin embargo, si ustedes consideran que requieren algún otro tipo de descanso, lo pueden ir a hacer, lo pueden hacer. Hola Luz Marina, ¿cómo estás? Recuerden que va, el ritmo va a su, a su propio ritmo, o sea, depende de su cuerpo, depende cómo lo vayan sintiendo, si se van sintiendo muy ahogados, muy fatigados, pues van haciendo las pausas que requieren. Recuerden que esto es una sesión para público en general, entonces muchas veces nos sentimos más cansados, nos sentimos más agotados o no estamos tan entrenados para la sesión. Entonces la idea es que lo vayan haciendo a su propio ritmo como ustedes consideren. Bueno, entonces los voy a saludar nuevamente. Hola, Jorge Castro, buenos días. Entonces, eh, para los que se acaban de conectar, mi nombre es Natalia Pina, yo soy fisioterapeuta especialista en rehabilitación cardíaca y pulmonar y pertenezco al grupo de rehabilitación pulmonar de la Fundación Neumológica. El día de hoy vamos a tener una clase, que es una clase de CORE. Para los que no saben, el CORE es la unión de varios músculos. CORE significa pues, un punto, digamos que central, un eje central. Y nuestro eje central Hace referencia más que todo a la parte abdominal. Sin embargo, la parte abdominal no funciona sola, sino que también tenemos que tener activados nuestros músculos de la espalda y de las piernas. Por eso ustedes van a ver algunos ejercicios donde vamos a trabajar piernas. Eso no quiere decir que no estemos trabajando el abdomen. ¿Para qué nos sirven estos ejercicios? Recuerden que el abdomen pues, es nuestro eje central. Entonces nos va a funcionar. Para mejorar nuestra, nuestra postura, para mejorar nuestro patrón respiratorio, muchas veces nosotros estamos acá así, entonces uno dice, no, es que yo no tengo fuerza en la espalda, y resulta que no tenemos fuerza, es en los abdominales, ¿listo? Vamos a ver ejercicios de diferentes niveles, entonces van a haber unos más suaves, van a haber unos más un poquito más fuertes, entonces la idea es que los vayan realizando como ustedes lo crean conveniente. Recuerden, si requieren hacer pausas, lo pueden realizar durante el ejercicio. Listo. Eh, importante que ya hayan desayunado, que tengan su botellita con agua, si tienen el soporte de oxígeno que se lo coloquen, si necesitan los inhaladores, algunos medicamentos, que los, se los hayan colocado antes de realizar esta sesión. Buenos días a todos los que se están conectando, entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Recuerden que si alguno tiene eh, algún síntoma, algún comentario, si sienten más ahogos, si se sienten más cansados, no lo hacen saber. Ahí están pendientes de sus comentarios, entonces por favor no duden en escribirnos, ¿listo? Entonces vamos a iniciar, vamos a iniciar con un calentamiento. Recuerden que siempre que vamos a hacer algún tipo de ejercicio, nosotros debemos tener en cuenta el calentamiento, no es empezar a hacer los ejercicios de una vez, Sino que vamos a preparar el cuerpo para la actividad que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces vamos a hacer unos ejercicios para empezar el calentamiento. Entonces nos vamos a poner de pie. Voy a correr un momentico la conchonesa. Para realizar los ejercicios de pie. Y ya nos acomodamos. Esperen. Corremos un poquito más para atrás. Listo, muy bien. Entonces vamos a comenzar. Vamos a tomar aire y vamos dando círculos grandes hacia atrás con los sol. solta Tomamos aire. Y botamos el aire atrás. Muy bien tomamos aire y botamos los círculos grandes, tomamos aire y vamos botando los círculos grandes, tomamos aire y vamos botando, tomamos aire y vamos botando. Tomamos aire y vamos botando. Vamos ahora al sentido contrario. Tomamos aire y botamos al frente. Botamos el aire. Tomamos aire y vamos botando. Tomamos aire y vamos botando el aire. Tomamos aire y vamos botando el aire. Tomamos aire, y vamos botando el aire. Tomamos y vamos botando el aire, tomamos aire y vamos botando. Para los que se están conectando, hasta ahora estamos comenzando, estamos haciendo el calentamiento. Botamos el aire. tomamos aire, llevamos brazitos adelante y atrás. Botamos. Tomamos el aire y bota Tomamos bota. Tomamos, botamos. Muy bien, tomamos el aire y botamos al frente. Tomamos aire y botamos. Vamos a tomar aire y llevamos brazos hacia atrás. Grande, bota. Muy bien, tomamos el aire, botamos atrás, grande ahorita. Tomamos el aire, botamos atrás. Tomamos el aire, bota. Tomamos aire, bota. Tomamos aire, bota. Tomamos aire, bota. Tomamos aire, bota. Tomamos aire, bota. Vamos ahora en sentido contrario. Tomamos aire hacia adelante, bota. Tomamos aire hacia adelante, bota. Tomamos aire, bota. Tomamos aire, bota. Tomamos aire, bota. Tomamos aire, bota. Tomamos aire bota. Último, tomamos aire, bota. Vamos a colocar las manos en la cintura. Tomamos aire, nos inclinamos a un lado y al Muy bien, tomamos, bota. Recuerden manejar la respiración con los ejercicios. Tomamos aire y vamos cortando Tomamos bota. Tomamos bota. Tomamos bota. Tomamos, bota. Tomamos Bota. Tomamos. Bota. Muy bien, ahora nos inclinamos al frente. Tomamos aire, nos inclinamos. Bota. Tomamos aire. Bota. Tomamos aire. Bota. Tomamos aire, botamos al frente. Tomamos aire, botamos al frente. Tomamos aire, botamos. Tomamos aire, botamos. Tomamos aire, botamos. Tomamos aire, botamos. Tomamos aire y vamos a girar la cintura A un lado y al otro. Botamos. Tomamos el aire, vamos, bota. Bien, tomamos, vamos, bota. Tomamos, bota. Tomamos, bota. Tomamos, bota. Tomamos bota. Tomamos bota. Tomamos bota. Muy bien, tomamos aire y nos inclinamos a un lado y al otro. Bota. Tomamos bota. Tomamos bota. Tomamos bota. Tomamos, bota. Tomamos aire y vamos botando en medida que bajamos. Muy bien. Tomamos aire y vamos botando. Tomamos botando. Tomamos botando. Muy bien, tomamos aire, llevamos piernas arriba, bota. Tomamos, bota. Tomamos, bota. Tomamos, bota. Tomamos, bota. Tomamos, botamos. Tomamos, botamos. Tomamos, botamos. Vamos a abrir las piernitas a los lados. Tomamos y botamos al frente. Vamos cambiando piernas. Tomamos, gota. Gota. Muy bien. Botamos, se Tomamos. Y vamos, gota. Tomamos. Bota. Tomamos. Bota. Bota. Muy bien. Bota. Tomamos bota tomamos bota tomamos bota muy bien, nos podemos hacer en la tomamos aire llevamos puntitas de pies al frente bota tomamos bota Vamos al frente tomamos Botamos al frente. Tomamos. Botamos. Tomamos. Botamos. Tomamos. Y botamos el aire. Muy bien. Si quieren pueden tomar un poquito de agua. ¿Cómo van todos hasta ahí? Ese era el calentamiento. Eso, vamos a tomar un poquito de agua, descansar. Muy bien, gracias a los que nos escriben, Jacinto, Sonia, bienvenida, Nubia, Lorena, eh, Germán, buenos días. Recuerden que estas sesiones van a quedar en la página de, de la fundación y en YouTube. Entonces ustedes las pueden revisar en el momento que lo crean conveniente. Muchos en este momento pues no pueden hacer el ejercicio en vivo, pero lo pueden hacer en otro momento. Recuerden que la idea de estos ejercicios es que ustedes lo hagan durante toda la semana. Entonces que no se queden quietos estos días, sino que podamos seguir en la actividad. Bueno, entonces vamos a comenzar. Ya con nuestros ejercicios de abdomen. Importante, durante todos los ejercicios vamos a percibir que nosotros contraemos el abdomen. No es retener la respiración y quedarnos ahí. La idea es que la respiración fluya. Lo que vamos a hacer es contraer nuestro abdomen. Percibimos que tenemos como una pa Y contraemos. Si se nos olvida, otra vez, contraemos. Yo... Lo importante de estos ejercicios es que tengamos la conciencia en el abdomen. Recuerden como les decía al principio, vamos a hacer diferentes tipos de ejercicios. Ejercicios de piernas, ejercicios de brazos, pero siempre concentrados en apretar el abdomen. Que nosotros sintamos que contraemos, ¿listo? Entonces, vamos a empezar con unos ejercicios que son unos ejercicios eh, de pie. Entonces vamos a empezar con esos ejercicios... Y recuerden, si requieren hacer algún tipo de descanso, si se sienten muy ahogados, muy fatigados, nos van contando. La idea es que lo hagan a su propio río. ¿Listo? Entonces, nos vamos a poner de pie, por favor. Listo. Y vamos a apretar nuestro abdomen y vamos a doblar nuestra rodilla y nuestro brazo. Y vamos a cambiar. Rodilla y brazo. Muy bien. Contraemos nuestro abdomen. ¿Está? Contraí. Y vamos a cambiar. Cuando yo hago el ejercicio voy botando el aire. Muy bien. Y vamos a cambiar. Aprieto mi abdomen. Aprieto. Aprieto. Aprieto. Bien. Muy bien, vamos ahora hacia un lado, entonces solo por el lado derecho, solo por el lado derecho, subo mi brazo y bajo mi brazo. Muy bien, el otro brazo lo puedo llevar a la cintura. Muy bien. Recuerden la respiración, aprieto mi abdomen. Y cambiamos, lado izquierdo, hacia un lado. Doblo y llevo hacia un lado. Muy bien. Hacia un lado. Ahora vamos al frente. Derecha. Derecha. Derecha. Aprieta mi abdomen, su. Aprieta, su. Muy bien. Estamos haciendo 10 por cada una. Listo, cambiamos. Lado izquierdo, al frente. hacia el lado, lado derecho, doblo la pierna y doblo la, la, el brazo, muy bien, aprieto el abdomen, no se les olvide. brazos, dobla atrás, como en diagonal, muy bien, y cambio, lado izquierdo, doblo, llevo mi pierna hacia atrás, mantengo mi abdomen y mi espalda derecha, doblando. Muy bien. Descanso. Suelto las piernas. Suelto los brazos. Y vamos otra vez. Giro. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve descanso, suelto mis brazos cómo vamos cuéntenos cómo van hasta ahí listo, vamos a llevar ahora la piernita hacia un lado entonces solamente la pierna derecha y la otra va a estirar y voy cambiando, acuérdense aprieto mi abdomen voy cambiando voy cambiando voy cambiando voy cambiando, voy cambiando. Voy cambiando eso, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien, nos quedamos ahí. Y vamos ahora a bajar la mano derecha a la pierna izquierda. Va. Muy bien. Dos. Tres. Cuatro. Aprieta mi abdomen. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Cambio. Izquierda, pierna derecha, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Me quedo en el centro, giro, giro, giro, muy bien. Respiro. Vamos a llevar brazos ahora por encima de la cabeza. Arriba, cambio. Uno, muy bien. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. 8, 9 y 10. Muy bien, vamos a descansar un momento. Si quieren pueden tomar un poquito de agua. Voy a ver cómo vamos todos. Van cansados, ok. Recuerden hacer los periodos de descanso. Si se sienten muy ahogados, muy fatigados, descansan, manejan la respiración y continúan. ¿listo? Vamos a descansar un poquito, si quieren pueden tomar agua. Recuerden tener en cuenta las indicaciones. Entonces, si sienten mareo, si sienten mayor ahogo, mayor fatiga, por favor nos cuentan, ¿listo? Ok, vamos a respirar ahí un poquito, si quieren toman aire por la nariz y botamos por la boca, despacito. Tomo por la nariz y voto. Bien, tomo y boto. Tomo y voto. Tomo. Y voto. Tomo. Y voto. Tomo. Y voto. Tomo. Y voto. Recuerden manejar nuestra respiración. Listo. Vamos a hacer ahora unos ejercicios. Que son en la colchoneta o en la cobija que tengan en el piso, ¿listo? Entonces, me voy a acercar un poquito para ustedes me ¿no? vean bien. Eso, yo creo que por ahí me alcanzan a ver. Listo, entonces, miren lo que vamos a hacer. Nos vamos a sentar en la colchoneta y vamos a estirar las piernas al frente. ¿Qué vamos a hacer? Entrelazamos nuestras manos y vamos a llevar al frente. Solamente al frente. Eso, muy bien. Como si nos jalaran de los pies. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. 8, 9 y 10. Muy bien. Ahora nos vamos a acostar en la colchoneta. Vamos a poner nuestras manos al lado y lado del cuerpo. Y lo que vamos a hacer es subir la cola. Subimos la cola y subimos 2, 3, 4 y 5. Y bajamos. Muy bien. Vamos a repetir. Subimos. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Baja. Subimos. Dos, tres, cuatro y cinco. vamos Quedan dos, tres, cuatro y cinco. La última. Y bajamos. Muy bien. Vamos a estirar solo la pierna derecha. La dejamos arriba y vamos a mover nuestros brazos como si hiciéramos un círculo hacia atrás. Abrimos. Abrimos. Abrimos. Abrimos. Abrimos. Abrimos. Muy bien. Cambiamos. Estiramos pierna izquierda y vamos atrás. Abrimos. Abrimos, abrimos, abrimos, abrimos, abrimos y abrimos, bajamos las piernas, descansamos. Muy bien, estiramos las dos piernas y vamos atrás los brazos. Abrimos, vamos. Respiramos. Y al descansar, podemos doblar nuestras piernas. Muy bien. Vamos a llevar nuestras manos apoyadas en el suelo. Llevamos piernas al pecho. Tomamos aire y botamos el aire. Estiramos el frente. Doblamos y botamos el aire. Estiramos. ¿Listo? Vamos a repetirlo. Vamos bien. Yes. Tomamos, botamos. Una. Boto el aire cuando estiro mis piernas. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Doblo mis piernas. Y descanso. Muy bien, estiro mis dos piernas al, pre, al arriba y voy a doblar solo la derecha. Doblo y estiro. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Doblo, rodillas. Descanso. Estiro la derecha. La izquierda ancha. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. La última. Diez. Doblo mis rodillas. Descanso. No olviden la respiración. Respiro. Muy bien. Descanse un momento. Y voy a llevar mis piernas a un lado y al otro. A un lado. No las dejo caer. Una. No las dejo caer. Dos. Tres. Cuatro. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, me quedo ahí y subo y bajo las piernas. Doblo, doblo, doblo. Muy bien, aprieto mi abdomen, siento la fuerza que viene de mi abdomen a mi espalda y estás Muy, bien. nuevamente doblo, subo y bajo las piernas. Pataleo, pataleo, pataleo saleo y desta. De Muy bien. Podemos tomar un poquito de agua. Vamos a descansar. ¿Cómo vamos hasta ahí? Tan cansados. Listo. Vamos poquito a poco. Muy bien. Estos ejercicios. Recuerden que también los pueden hacer en la silla, entonces si se sienten muy ahogados en el piso, igual lo realizan en la sillita, si se sienten mejor, ¿listo? Ok, vamos a continuar entonces, vamos a hacer ahora otros ejercicios como estado. Nuevamente nos vamos a acostar, pero ahora nos vamos a hacer en una posición donde doblamos nuestros codos. Y vamos a doblar y estirar nuestras rodillas. Doblamos y estiramos. ¿Listo? Vamos a hacer cinco veces seguidas y descansamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Bien, descansamos. Y ya vamos a hacer otra cinco. Nuevamente hablamos con vamos al frente. Una, dos, tres, cuatro, y cinco. Muy bien, descansamos, respiramos pues, ahí. Vamos a volver a acostarnos y vamos a colocar una mano debajo de las espalda. Solo puede ser la mano derecha. Y lo que vamos a hacer es empujar la mano. Entonces, empujamos, empujamos, empujamos, nos quedamos ahí. Dos, tres, cuatro, y cinco. Y soltamos, que yo pueda sacar mi mano. Otra vez, coloco mi mano y empujo. Aprieto. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Listo. Traten de no levantar la cola. Mi cola está apoyada. Entonces, mano debajo. Aprieto, aprieto, aprieto, aprieto. Una, dos, tres, cuatro, cinco. suelto. Vamos otra vez. Aprieto. Una, dos, tres. Cuatro, cinco. Suelto. Nuevamente la última. Aprieto. una, 2, 3, 4 y 5. Suelto. Muy bien. Vamos solo con la pierna derecha. Recuerden que mis manos están apoyadas contra el suelo. Doblo y estiro al frente como pedaleando. Tengo una bicicleta. Solo con la derecha. Vamos 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Descanso, cambio, la izquierda, 1, 2, dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez muy bien vamos a hacer otra vez con la derecha pero en sentido contrario nos va y vamos para adelante vamos ahora hacia atrás apoyo mis manos hacia atrás una Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Izquierda hacia atrás. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis siete, ocho, nueve, y diez. Muy bien. Voy a subir ahora mi mano, mi codo derecho y mi pierna izquierda. Así voy cruzando. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8, 9 y 10. Recuerden que la fuerza la hago en los abdominales. Si yo siento que me duele el cuello, que me duelen los brazos, es porque estoy haciendo el ejercicio mal. Rectifico que yo esté apretando mi abdomen. Cambio. Una, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Bajo, descanso. Muy bien. Vamos a sentarnos un momento. Si quieren pueden tomar agua. Vayan contándonos hasta ahí cómo van. Don Jacinto, Doña Sonia, está súper bien. Listo, me alegra. Descansemos un ratito, tomemos un poquito de agua. Recuerden que la idea de estos ejercicios es que lo hagamos continuo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque nos va a ayudar muchísimo con la postura. Y nos va a permitir respirar y manejar nuestra respiración haciendo otro tipo de actividades, recuerden que los abdominales no es solo cuando vayamos al gimnasio, lo ideal es que nosotros mantengamos una contracción abdominal todo el tiempo, entonces voy a lavar los platos de la cocina, aprieto, voy a cocinar, aprieto, voy a trapear, aprieto, todo el tiempo, si yo estoy apretando esos músculos, los voy a mantener entrenados, pero si yo los mantengo en descanso, pues miren mi espalda, se relaja. Entonces la idea es que si yo contraigo, me ayuda a hacer una faja y me ayuda a mantener una mejor postura, por lo tanto yo voy a poder respirar mejor, voy a poder expandir mejor mi torre. ¿listo? Entonces es importante que incluyan estos ejercicios dentro de su rutina. Bueno, vamos a hacer ahora otros ejercicios. Entonces, igual en la colchoneta, pero ahora vamos a estabilizar un poco. ¿no? Entonces, doblamos los brazos y doblamos las piernas. Importante que mis brazos estén al ancho de mis hombros, no más, ni menos, porque va a ser más difícil estabilizar. Ancho de mis hombros. ¿Y qué voy a hacer? Subo mi brazo derecho y estiro mi pierna izquierda. Estiro. Importante que mi cuerpo quede en una línea recta. Recta. Y mantengo ahí. Y vamos cambiando. Brazo izquierdo, pierna derecha. Estabilizo. Estabilizo. Muy bien, estabilizo. Cambiamos nuevamente. Brazo derecho, pierna izquierda. Estabilizo ahí. Y cambio. Cambio. Muy bien. Ahora voy a doblar solo mi pierna derecha y meto mi cabeza. Doblo y subo. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Descanso, y cambio, doblo su, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Sí. Muy bien, descanso. Siento brazos. Vamos ahora con la pierna estirada. Esquino Estira mi pierna derecha su. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 y 10. Bajo, cambio. Pierna izquierda, estiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y listo, están, muy bien. ¿Cómo vamos ahí? Tomemos un poquito de agua. No los veo, eso. Tomemos un poquito de agua. Ok, los que no se puedan acostar en el piso. Entonces los hacemos, o de pie. Entonces, miren, igual. Doblamos, estiramos atrás. O con la piernita estirada, atrás. Importante, no importa de qué manera hagan el ejercicio, contraigo. Si yo no contraigo, miren lo que pasa. Me gana mi cuerpo. Si yo mantengo contraído mi abdomen, claro, voy a subir un poco más, pero estoy enfocándome en los músculos que necesito activar. Sí, definitivamente no los puedo hacer en la silla. Eh, perdón, de pie. Los hago en la silla. ¿Cómo los voy a hacer? Doblo la rodilla y va. No la dejen caer. Porque ahí, pues digamos que no van a hacer mucha resistencia. Entonces yo aprieto mi abdomen. importante que mi espalda esté derecha. Si yo me repuesto en la silla, pues le vas, les vas a doler la espalda. Entonces. Yo mantengo mi postura derecha y ahí subo y bajo, activo, activo. Y voy cambiando, activo. También lo puedo hacer con mis piernas tira subo y bajo. ¿Listo? Entonces no hay excusa para no realizar Vamos a hacer otro que también está acostadito. Entonces mira. A ver, miramos cómo vamos por acá. Listo, Don Jacinto en la silla. Trinidad Telles, con mucho gusto. Vamos a ir despacito. Listo. Vamos a hacer entonces ahora unos que son acá. Esperen que se me pueda. Eso. Listo, súper. Váyanos contando cómo se sienten con los ejercicios. ¿Cómo van? Entonces. Doblamos nuestro rodillo nuevamente. Eso. Y vamos a inclinarnos hacia un lado. Entonces miren, me inclino, me inclino. Una, dos, tres. Recuerden, aprieto acá no el cuello. Cuatro, cinco, seis, cambio, muy bien, siete, ocho, nueve, y diez, descanso, muy bien. Vamos ahora a hacer esto: los que lo puedan hacer. Doblan la pierna y colocan el pie sobre la rodilla contraria. ¿Qué vamos a hacer? Subimos la rodilla y estiramos al frente. Subimos y estiramos. Los que no puedan hacerlo, lo pueden hacer acá: hacen un estiramiento. O los que no lo puedan hacer, simplemente doblan y estiran. ¿Listo? Vamos a hacer un poquito más difícil, doblamos. Entonces, vamos al pecho y estiramos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien, cambiemos, doblamos. Vamos al pecho, vamos y te vamos a cabo. una, muy bien, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9 y 10. Muy bien, bajo mi pie. Nos vamos a sentar. porque que nos sentamos de medio en ¿no? Lo voy a hacer de frente para que vean esto. Doblamos las dos piernas. Llevamos brazos al frente. Y solo vamos a estirar la pierna derecha. Estiramos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cambiamos. 1. Dos, tres, cuatro y cinco. Vamos a hacer cuatro por cada. Va una. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Cambiamos. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Cambiamos. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Cambiamos. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Nos queda una. 1, 2, 3, 4 y 5, cambiamos, 1, 2, 3, 4 y 5, descanso, suelto mis piernas, muy bien, ¿cómo les va a todos? Vayan contándonos cómo vamos hasta ahí, ¿verdad? Listo, nunca los habías hecho un jacinto. Bueno, la idea es que los vayas practicando. Bueno, vamos a hacer los estiramientos. Y los vamos a hacer en la silla. Entonces, para los que no se pueden sentar en el piso, también hay estiramientos que los podemos hacer sentados. ¿Listo? Entonces, en la sillita, ¿qué vamos a hacer? Ahí, eso un poquito. Listo. Entonces, llevo mis dos piernas al frente y llevo mis pies hacia mí. No los dejo sueltos, los jalo y mantengo ahí. 15 segundos más o menos de doblar el estiramiento. 15 a 30 segundos. Mantén. Una... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Suelto mis pies. Vamos ahora pero con los piecitos hacia adelante. Me quedo ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Vamos a doblar la derecha. Si no alcanzo, la dejo acá. No importa. Cada vez va a ir subiendo más. Los que la podemos subir encima de la otra, doblamos y nos vamos a inclinar al frente un poquito. No mantengo mi respiración. Suelto, suelto, suelto, suelto, suelto. suelto, suelto. Y me quedo ahí. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Cambio. Doblo mi pierna izquierda. La trato de llevar un poco más y bajo, inclina mi tronco al frente, me quedo ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien. Voy a abrir un poquito mis piernas y voy a bajar. Me desgonzo ahí. Traten de no contener la respiración porque aquí estoy oprimiendo mi torso. Entonces suelto, suelto, suelto, suelto, suelto. Me voy a hacer la pierna derecha, me quedo ahí. Cambio, pierna izquierda, me quedo ahí. Muy bien, subo espacio. Ahora, voy a llevar mis brazos hacia los lados y lo que voy a hacer es girar. Me quedo ahí, me quedo ahí. Y giro. Giro, giro, giro. Y suelto. Muy bien. Voy a entrelazar mis manos. Y voy a entrar al frente. Estiro mi tronco. Estiro. hacer del medio lado entonces entrelazo mis manos y voy a subir mis brazos lo que alcance subo me quedo ahí 7 8 9 10 11 12 13 14 suelo muy bien cruzo mi brazo derecho estirado y con el izquierdo empujo. Me quedo ahí. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. Cambio. Empujo. Que yo sienta el estiramiento. Si no lo siento es porque no estoy haciendo el estiramiento. Listo. Y ahí todavía yo no he soltado mi abdomen. Yo todavía contraigo. Recuerden que es en todo momento. Está lavando la losa. Muy bien. Y suelto. Llevo mi brazo derecho hacia atrás y con el izquierdo empujo. Empujo. Importante acá. Yo no saco la barriga. Yo estoy derecha, miren. Aprieto mi abdomen. Mantengo ahí. Respiro. Cambio. Mantengo ahí. Y suelto. Muy bien. Mano a la oreja izquierda. No es al frente, no es atrás. Es mi oreja al hombro. Y empujo. Muy bien, mantengo. Mantengo ahí. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, cambio, oreja contraria, empujo, muy bien, entrelazo mis manos, llevo atrás de la cabeza y llevo el montón al pecho, empujo ahí, empujo, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y suelto. Muy bien. ¿Cómo les fue? Pues denos en los comentarios cómo les pareció la clase, cómo se sintieron, si están muy cansados. Ya en este momentico, si quieren, pueden tomar un poquito de agua. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados durante la sesión. Recuerden que estas sesiones las vamos a continuar haciendo. Son los lunes y los viernes a las 9 de la mañana. Van a haber diferentes ejercicios. Entonces, todos van a quedar en la página de YouTube y de la Fundación eh, Neumológica para que ustedes los puedan realizar en el momento que quieran, por ejemplo no es que a mí me quedó gustando este, lo repiten, lo pueden volver a ver y lo repiten, o sea, hay algunos ejercicios que no entendieron bien, lo ven con calma, ¿listo? Recuerden tener todas las indicaciones en estos momentos, quédense en casa, pero sigan haciendo los ejercicios durante el día, no nos quedemos quieticos, bueno. Eh, muchísimas gracias a la Fundación Neumológica por permitirnos estos momentos de poder interactuar con ustedes a pesar de la distancia y los invitamos a que se sigan uniendo y continuando en las sesiones con nosotros no los alcanzó a leer a todos pero muchísimas gracias laura sonia maría teresa con mucho gusto estamos haciendo esto para ustedes esperamos que lo que lo pongan en práctica Ustedes están ahí con su familia, entonces qué bonito invitar a toda la familia a hacer los ejercicios con ustedes, ¿listo? Muchísimas gracias a todos, que Dios los bendiga, que tengan un bonito martes y una linda semana. Chao a todos, que estén muy bien, con gusto Carolina.